estuviese ahora ¿verdad? en esa piscina disfrutando de este veranillo... ...del verano que ya se acerca, nos quedan apenas horas... ...pero vamos a hablar precisamente de turismo rural... ...esa piscina per pertenece a una casa rural de Pasarón de la Vera... ...que se llama precisamente así, la Casa de Pasarón... ...Susana, buenas tardes... Hola, Lola. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues yo encantadísima de ver esa piscina. Por cierto, que vosotros fuisteis de los primeros, iba a decir en Pasaron, pero casi en Extremadura, en abrir una casa rural. Sí, el primer, vamos, de los primeros hoteles rurales que se abrieron en Extremadura. Y de eso hace ya, pues este agosto, 23 años de nada. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo visteis claro que teníais que hacer algo así? Pues lo vimos porque esta era una casa familiar que perteneció a nuestros tatarabuelos y, y bueno pues la casa tenía muchas posibilidades, aparte que el enclave que tiene Pasaron es ideal porque está como metido en un vallecito, es como la Toscana extremeña, que se adivina, nosotros desde aquí del hotel tenemos unas vistas estupendas, que se ve el palacio, se puede ver también la torre de la iglesia, y ya te digo, está metido como un vallecito y es todo como muy idílico Y luego, aparte, para moverse y conocer otras zonas de Extremadura, pues estamos a un tiro de piedra, a 15 kilómetros del monasterio de Yuste, que es el principal monumento de interés. Estamos también al lado del Valle del Jerte, en La Vera, estamos muy cerquita de lo que es el Parque Nacional de Monfragüe, Plasencia… Como claro, eso ofrece, perdóname, ofrece muchísimas posibilidades y todo tipo de actividades para familias, para parejas, para viajes en soledad, lo que uno quiera. Exacto. La, la, nosotros tenemos 13 habitaciones y ofrecemos eh, lo que es el alojamiento con la manutención. Y está muy bien, pues, tanto para gente que viene pareja solas o cuando lo alquilan al completo, pues, grupos de amigos. ...o familias enteras o grupos de empresas que se desplazan hasta aquí... ...pues para estar en un sitio de naturaleza, pero para ellos solos independientes. El sitio es precioso, me imagino que ya de cara a este verano, a pesar de las circunstancias... ...ya hay gente que se habrá interesado por pasar las vacaciones en La Vera. Sí, claro, hay muchísimas reservas ya, todavía hay sitio, por favor llamarlo. Pero, pero sí, la verdad que además es que este, este verano es el verano del turismo rural, lo dice todo el mundo y es que en turismo rural tenemos todo lo que necesitas. O sea, lo que antes era el lujo asiático, hay que irse muy lejos y donde hay mucha gente y tal, ahora uno lo que busca es más el distanciamiento social que lo tenemos en el turismo rural y buscas la naturaleza ideal, que la tenemos, y la gastronomía sensorial, sí. que también la tenemos. Lo, tenemos, lo tenemos todo, todo Exactamente, Susana. <risa> Oye, para demostrar que lo tenemos todo, antes de despedirte, ¿me puedes enseñar así un poquito con la cámara esa vista y ese entorno maravilloso que tenéis? Sí, claro que sí. <risa> Mira, este es nuestro hotel. Eh, y estamos justo en un sitio donde divisamos prácticamente el pueblo. Tenemos a la derecha lo que es la Torre de la Iglesia, que este pueblo es de la época de la Reconquista y esa fue la Torre Vigía. Al lado tenemos allí lo que es la Iglesia, que es la más bonita de la Vera, no dudéis en pasar a visitarla. Este es nuestro hotel. Y luego aquí arriba lo que tenemos es el palacio, porque es que pasaron para hacer un pueblo tan pequeñito eh, pues tiene un de palacio mucho. renacentista. Es que lo hemos si visto. Lo tenemos todo. Lo hemos visto, nos, lo han... todo, lo habéis visto, nos claro. hemos podido colar en él. Bueno, pues nos vamos a despedir, Susana, con sí. la imagen de esa piscina tan apetecible ahora que van subiendo las temperaturas y de cara Oye. al fin de semana. Muchísimas gracias y buen verano. Por vosotros, yo quiero brindar por vosotros para que tengamos un verano estupendo y con unas cerecitas Eso de aquí es. de la zona, unas Muy picotas bien. que son buenísimas. Muchas gracias, pues Susana, nada, a disfrutar a y por supuesto, gracias. emprendedores hace 23 años que has, han hecho también que Pasarón de la Vera sea hoy un lugar para vivir, para disfrutar y para veranear. Gracias a todos los pasaroniegos y pasaroniegas que nos han abierto...